conectada a voltaje ahí ya tendríamos listo el dispositivo para operar igual nos falta el circuito de reset que ¿sí? se va aquí en este punto lleva un capacitor electrolítico eso no lo pusimos un capacitor un capacitor esto va conectado a la terminal de reset Y llevamos una resistencia. Aquí la tenemos. Le vamos a cambiar el valor. En este caso era de 8.2 kilos. ¿no? Si no la encontraran, pudieran ponerle una de 10 kilos en un dado momento también la pueden hacer físicamente pueden ponerle y ahí está y lleva un push button conectado aquí, te este me falta Lo tenemos. Ese sería el circuito base que requiere el microcontrolador cuando lo armamos físicamente para poder llevar a cabo la simulación. Así debe estar todo el circuito. Una vez que ya tenemos eso, pues entonces ya podemos proceder. Ahora sí, a armar el circuito en base a la, al código que nosotros este, hicimos. ¿no? En este caso dijimos que el, en el bit 0 del puerto 2 va a estar el LED. Entonces ponemos nuestro LED aquí cerca. Le ponemos su resistencia de pull up. Para ayudar al, al micro y no jalar toda la corriente de, de mi controlador del puerto. Y ahí tengo el circuito armado. Con eso <coughs> deberíamos ver que nuestro puerto enciende y apaga a este bit. Porque es el, que, el dato que estamos mandando aquí a todo el puerto. Vamos a cargar el programa. Para cargar el programa le damos doble clic ahí. Y aquí nos dice archivo de programa. Lo vamos a ir a buscar a donde esté la carpeta o donde ustedes hayan situado el programa. ¿Sí? En mi caso está, dijimos aquí, microadmel. Y ahí ahí me aparece ya el archivo .ex. Ese archivo lo voy a abrir. Ya lo tengo cargado. Y en ese momento ya tengo programado al dispositivo. Aquí puedo cambiar la frecuencia. A la cual está trabajando. En este caso sería de 11.059 MHz. Le damos a aceptar. Y en ese momento se supone que el programa ya se cargó. Yo ya lo puedo ejecutar. Si ejecuto el programa, ¿qué sucede? ¿Si ¿Sí observan lo que pasa? ¿Qué está sucediendo? Veo que hay un parpadeo en el bit del puerto pero el LED no se alcanza a percibir ese encendido y apagado por lo que habíamos comentado, la rapidez con que está trabajando el micro no le da el tiempo al LED de encenderse o apagarse entonces físicamente verían algo muy parecido aquí incluso en la simulación no se visualiza por la velocidad a la que está trabajando el microcontrolador solamente vemos que medio parpadea ahí algo ¿sí? pero no estamos viendo realmente que encienda o apague ese LED entonces, nos vamos acá al programa otra vez. Y vamos a agregarle las llamadas de tiempo. Call time. Call time. El n va hasta el final. Pongo mi... Etiqueta de tiempo y agrego mi rutina. Aquí yo la podría calcular de manera manual, pero tengo la herramienta de la calculadora. Entonces me puedo ir aquí, calculadora especial. Le digo un segundo, de hecho ahí lo dejamos hace rato. Y le digo evalúeme. O sea, puedo copiar todo aquí, copiar dice. O nada más copiar el puro código, como ustedes quieran hacerlo. Yo voy a copiar puro código para no copiar todo el texto. Y lo pegamos. Ahí está la rutina. Pero dijimos que todas las llamadas deben ir acompañadas de un... ...red. Que es de retorno. ¿Cuánto le puso el reloj, maestro? Un segundo. Un segundo. Entonces aquí... ...esta rutina es la que genera... ...esta calculadora para darme el segundo. Entonces... Antes de ejecutarlo con el tiempo, lo voy a seleccionar y le voy a poner aquí sin comentarios. Digo, con comentarios, lo voy a comentar momentáneamente. Cuando yo apunto, pongo un punto y coma en algún lado, puedo escribir algún comentario. Por ejemplo, aquí en el programa, yo le pongo aquí punto y coma y le puedo poner primer programa, por ejemplo. Y ese se queda comentar como comentario. No me afecta la memoria. Simplemente es un comentario. Igual, le pueden poner acá la instrucción si ustedes gusten explicar qué es lo que está pasando. Aquí cargo al puerto cero o al puerto cero un dato, por ejemplo. Y ahí pueden ir ustedes viendo y describiendo qué es lo que está pasando para que tengan un recordatorio de lo que sucede en el programa. Siempre y cuando pongan un punto y coma primero. Entonces aquí todo esto ahorita quedó como comentario porque le puse punto y coma. Ahora bien. Eh, vean, voy a poner un NOP que significa no operación. Es decir, no hace nada. Simplemente me, me gasta tiempo. Si nos vamos aquí a utilidades... Donde estaba la tabla de instrucción. yo veo aquí este no operación. Sí. E dice no operación. Lo único que hace es consumirme un ciclo de máquina. Y es la longitud de un byte. En este caso lo voy a poner ahí para que vean que se entra esa rutina. Y es la recomendación que les voy a hacer. Cuando hagan un programa. La rutina de tiempos póngansela hasta el final. Ya cuando lo van a mandar a la programación del micro. Porque si no, van a tardar un montón en ejecutar el programa. Y ahorita lo vamos a ver. Fíjense, quité la rutina de tiempo. Solamente le pongo una operación para que vean ustedes que se está entrando a la rutina y que todo está bien. O sea, que sí se están haciendo las llamadas en los momentos donde yo estoy indicando. Compilamos. Y ejecutamos. Va a pasar otra vez lo mismo. Ejecuto. Y al puerto 1 va el dato. Ahí está. Al puerto 2, perdón. Luego hago la llamada. Fíjense, la llamada dice que va a saltar a una etiqueta que se llama time. Tiene que saltar aquí. Entonces ejecuto el programa. Y vean, salta la etiqueta. No va a hacer nada. Dice, no, operación, no hago nada. Nada más consumo un tiempo. E inmediatamente me voy al comando red. Para que me regrese la instrucción a la siguiente ejecución. Vean, va al red, regresa y ahí está. Ahora sí, está lista para que yo mande el 0.1. Al puerto 2, ejecuto. Y aquí vemos el puerto 2. Le vemos un 00. Otra vez, entra la llamada. A retar tiempo, va a hacer una operación. Viene al red. Regresa al jump. Y se va a ir a inicio. Y ahí está. Entonces, ahí ya visualizamos que nuestro programa está trabajando bien. O sea, que va saltando a las etiquetas que yo tengo puestas. Y que está llevando el orden que yo le dije. Vean ahora acá, el contador de programas, el PC. Vean cómo va cambiando conforme yo voy ejecutando el programa. Pero va en un orden, no de uno en uno, sino va en función del tamaño de byte que ocupe la instrucción. Por eso me va dando ahí ese valor de 9, eh, o sea, va saltando. ¿sí? Va saltando. Incluso aquí me lo da en decimal o me lo da en hexadecimal. Ahora, ya tenemos un programa. Bueno, vamos a ver qué tanto llevamos del programa. Nos vamos aquí. Podemos entrar a este virtual MCU Y digo código de memoria. Y vean. Aquí está el programa que llevo. Escrito. Y en, el, en, en todo en hexadecimal. Ya no veo mnemónicos. Veo hexadecimal. Incluso si yo lo ejecuto. Lo voy a poner por aquí al ladito. Para que lo visualicen. Si yo ejecuto el programa acá, miren qué va pasando. Va saltando a las posiciones de memoria que el contador de programas va llevando acá abajo. ¿Sí? Vemos ahí que estamos en la posición 0. Vean. Estoy cargando un 1. ¿Sí? Que ese es el 1 que tengo yo aquí. Si ejecuto. Voy a la siguiente instrucción, que estoy cargando un cero, que aquí está. Y está en una posición de memoria. Si yo me pongo, si, dejo, si pongo el mouse ahí, acá abajo puedo ver dónde ando, en qué dirección estoy. En un dado momento. Y entonces a través de esta ventana puedo observar también cómo se está moviendo mi programa a lo largo del del código de memoria que vamos a programarle al microcontrolador ¿Sí? y acá abajo veo el contador de programas donde está y veo dónde están las posiciones que va a empezar a ejecutar el programa entonces por ejemplo aquí aquí una situación que... profe. perdón uh, tengo una situación eh, al momento de escribir time me dice que es un símbolo no definido le puso los dos puntos dos puntos. Sí. Time, sí, dos sí, puntos. sí. Sí, pero me aparece en la línea 3 y en la 5 donde lo escribimos. Time. Sí. Eh, le puso después del les dos puntos. A ver, ahorita vamos a cerrar este. Exacto. O Sacá el Time así como está escrito. Ajá, exacto. Caltime. Time. Y al el momento de compilarlo me dice símbolo no definido y me aparece time. Bueno, pero le puso todas las etiquetas en todos lados, también acá abajo. Sí, profe. Sí. ¿No le Toda aparece un la... signo de admiración así como el que está apareciendo aquí? No. No, no, no. Entonces cambia la etiqueta, pero ahí quiere decir entonces que igual y no se instaló bien el programa, ¿eh? Ah, yo mm, tenía no, el mismo creo. error. Creo que le puedo ayudar, compañero. A ver. A ver. Ahí donde dice Time, donde se asigna el NOP, lo tenía como Time con S al final. No sé si lo tengas igual. Ya se lo cambié y ya no me da error de compilación. Sí, o sea, las etiquetas deben ser las mismas. ¿eh? Sí, las mismas. Bueno, quién sabe qué problema. Y sí. ponerle un este, los dos puntos y el espacio de preferencia. En el momento en que, por ejemplo, yo le quito los dos puntos... ...ya me está mandando un signo ahí de admiración. Sí, sí está mal. Pero si dice que le da error time... pues ...póngale otro nombre. Aunque posiblemente sea algún error de carácter. Fíjese si la I es una I o es un 1. No sé si está escribiendo mayúsculas y minúsculas. En mayúsculas, si quiere le comparto pantalla. Sin problema. Aquí, por ejemplo, este... Verifique si es 1 el, el, el, la i. Porque luego a veces se equivoca uno y este y pone números en lugar de letras, eso sucede también cuando se escribe mucho en minúsculas. Números bueno, sí. sí, ya lo escribí todo de nuevo, pero pues, bueno. A ver si no este le corto mi pantalla si quieres. Ah, a ver. Ah, ahí está. Bien. Ahí lo estoy viendo. Ah ya. No mire. El nombre del proyecto es que usted le puso proyecto punto punto, punto uno, no cambie el nombre, no le ponga el punto uno. Este por eso dije nada más este: pongan ocho caracteres, pero no le pongan este, espacios ni nada. Póngale el proyecto, okay, proyecto este. uno, pero el uno, quítale el punto. Lo que pasa es que está posiblemente habiendo una interpretación errónea del, del compilador. <risa> A ver si se lo quiere ah. compilar y no se quedó ciclado con el otro. El, es que el proyecto también le puso igual. Ahí arriba. Bueno, ¿no? si, ese es, si ese es el detalle, pues ahorita lo, lo sí. renombra. Abra un nuevo proyecto, exacto, y renómbrelo. Ese, ese es el detalle a veces que tiene el compilador, que si le pones caracteres raros cuando compila, como que no encuentra. Bueno, gracias. Órale. Bien, ¿alguien más que tenga problemas? Pues no, ahorita solo estoy terminando la... ...hacer el Proteus y ya. También el, el Proteus que, que me tardó un poco en abrir, pero con pues el programa va muy bien. Ok, bien, entonces una vez que ya probamos el programa y funciona todo bien aquí... ...entonces lo recomendable es habilitar la interrupción. Digo la interrupción, el, el, la subrutina de tiempo. Le damos sin comentar. Y ahí está. Vean por qué les digo que esto lo hagan a lo último. Lo voy a ejecutar. Voy a quitar esta nueva no operación que agregué yo. Y vamos a ejecutarlo así. Lo vamos a compilar. Y paso a paso. Dice cargo 1 al puerto 2. Ahí está, ya lo mandó. Hago la llamada de tiempo, vean, entra la llamada de tiempo y aquí vamos a ver que los registros 3, 2, 1 y 0, acá abajo, se van a poner con valores que están ahí en la rutina. Se lo ejecutamos y ahí vamos a empezar a visualizar los valores que se van cargando, vean, ya se cargaron los valores de los registros. Y que observamos también, que estos valores se cargaron aquí, porque es del banco con el que estamos trabajando nosotros momentáneamente. ¿Sí? Y el microcontrolador va administrando los espacios de memoria que él vaya requiriendo. Vemos ahí que él ya me puso un 6 en el banco 1. Eso él lo va controlando porque él sabe que estoy ocupando el banco 0. Entonces si sigo yo ejecutando el programa, paso, aquí me voy a quedar un buen rato, vean. ¿Qué está haciendo esa instrucción? Decrementándome al registro 0. Ahí vemos aquí al registro 0. Yo le sigo dando acá. Él me sigue decrementando. Hasta que no termine de ese registro de decrementarse, va a pasar a la siguiente instrucción. Entonces me voy a tardar un montón. Yo lo puedo alterar. Le puedo decir, ¿sabes qué? Ponle 01 aquí. Como ya sé que los otros se van a decrementar también. Entonces le pongo 01. 01. Le pongo con el mínimo a todos los registros. Porque yo sé que se van a decrementar. Y vuelvo a ejecutar. Y ahí veo, ya se hizo 0. El otro se hizo 0. Sigue avanzando, sigue avanzando. Cero. Y yo veo que aquí ya me puso un nuevo valor. Entonces le pongo otra vez uno para que no siga. Ahí está. Pero veo que el otro también ya me hizo con un nuevo valor. Nuevo valor. Y vean. Tengo que estar yo dándole aquí valores mínimos para que pueda ejecutar la rutina de manera completa. Si no, no hay manera de que salga de la rutina el ejemplo. Porque él sigue decrementando. Para eso es la rutina. Vean, ahí ya terminó. Asigno un nuevo valor aquí. Le damos uno mínimo. Y ahí ya lo forcé yo a que termine. Y regrese. Entonces si le vuelvo a ver otra vez otro ya time. Va a ser exactamente lo mismo y ahí se va a quedar. Por eso la recomendación es la rutina de tiempo... No se le agreguen hasta que ya lo vayan a mandar al micro. En este caso, ya está compilado el programa. Lo voy a mandar, ya lo tengo listo en el microcontrolador para ejecutarse. Entonces, nos vamos a Proteus. Y lo ejecutamos. Como ya está cargado el programa y se enlaza directamente con el programa, cada modificación que yo haga en el programa, en ensamblador, la voy a ver reflejada directamente ya aquí en el circuito. Entonces, yo le doy aquí a ejecutar. Y ahora sí veo que prende LED. Y miren, que ahora sí prende y apaga. ¿Y qué observamos en los demás puertos? Bueno, que los otros puertos, tanto el puerto 1 como el puerto 3, están encendidos en rojo. Quiere decir que tienen un valor físico. O sea, vale 1. Si hubiera conectado LED con, ahí a esos puertos, se van a encender. El color azul me indicaría que está en ceros todo. ¿Sí? Y nada más está encendiéndose cuando está en rojo el LED y cuando está en azul está apagado. El otro puerto, que es el puerto cero, vemos que está en color gris. Ese, ese me está indicando que es un estado de alta impedancia. Significa que este microcontrolador requiere forzosamente, este puerto sí, requiere forzosamente de una resistencia de pull-up, ya que la característica de este puerto es que es de colector abierto. ¿sí? Entonces, cuando es colector abierto, para poder cerrar el colector, necesito ponerle una resistencia. No sé si se acuerdan de eso cuando llevaron... Esa materia de, de diodos o transistores. O no sé si ya la llevaron. Por ya tuvieron que haber visto transistores. Y si tenemos un transistor. Esto va conectado a tierra en el circuito. Y aquí no lleva nada. En el microcontrolador. Entonces si no hay nada conectado aquí. No hay manera de que salga. La energía suficiente para encender. Mi LED entonces está en un estado de alta impedancia, puede ser 0, puede ser 1 para asegurar la señal, lo que hago yo es poner la resistencia de pull up, conectarla aquí y en ese momento, entonces el LED voy a ver que enciende y apaga y es lo que veo aquí, en el puerto 0 requiero conectar siempre una resistencia de pull up en cada pin, para que yo pueda encender y apagar el LED si yo lo conecto directamente, aquí no lo voy a hacer si lo hubiera conectado directamente aquí al microcontrolador sin poner la resistencia, el LED va a encender de todas formas. Porque este sí tiene su resistencia respectiva. Pero una forma ideal de conectar los LED a los puertos del microcontrolador es a través de una resistencia. Para que ayude al puerto, ya que el puerto no me puede dar tanta corriente, me ayude entonces la fuente a poder darle la corriente suficiente al LED para poderlo encender. Y más si yo conectara... 8 led en este puerto. O sea es demasiada corriente la que van a consumir los led. Y el puerto de mi controlador. No la puede suministrar. Entonces requiero de poner estas resistencias. Para que. Me ayude la fuente de voltaje. A dar corriente. Y entonces el puerto de mi controlador. Lo único que hace es mandar una pequeña corriente. Y con eso es suficiente para mandar a encender y apagar el led. Bien. Alguna pregunta hasta aquí. Ninguna. Ya se resolvió todo. No. Sí se, cambió, claro. sí se cambió con el nombre, ¿no? Sí, también otro error que tenía ahí. Pero ya okay. está. Correcto. Bien, ahora vamos a hacer otra rutina donde alteremos más bit del puerto. Cabe aclarar que aquí estoy mandando un 1 y un 0. Obsérvese, está en ceros el puerto. La parte desde el bit 1 hasta el bit 7 y eso está sucediendo porque yo estoy haciendo eso en el programa aquí al momento de mandarle este 00, digo que el nible o sea los 4 bits más significativos del puerto los tengo en ceros y en este también los 4 bits menos significativos los tengo en, en ceros y eso lo veo yo aquí en el simulador veo que yo se mantienen en ceros todos estos todos estos bits y el único que estoy alterando es el bit menos significativo. Y eso porque estoy mandando yo un 1 a ese bit. Ahora, si quisiera hacer otro tipo de secuencia, continuando con las secuencias, voy a momentáneamente quitar las, la rutina de tiempo para que no me afecte a la hora de probar mi programa. Voy a mandar otro, otra secuencia aquí. Ya no nada más voy a encender un LED, vamos a encender otro LED. Por ejemplo, puedo mandar un 81. Y con un 81, si visualizo el dato aquí, en el puerto, estoy mandando a prender este bit. Y este bit. Luego voy a hacer que se cierre la secuencia. Voy a mandar a prender este bit. Y luego este bit. Entonces tengo que poner el dato que, que me hace eso. En este caso tendría que ser un 4. Y en el otro nible, un 2. Vamos a quitar este momentáneamente para copiarlo. Y voy a copiar esto. Para no escribir, escribir código por código. En el siguiente caso sería un 4. Sería 8, 4 y luego tendría que ser 2, ¿no? O sea, voy a cerrar aquí, ahora va a ser este bit, que sería un 2, y este bit que sería un 4, entonces el otro tendría que ser un 4. Y por último, tendría que ser un 1, el nivel más alto, y el nivel más alto tendría que ser un 8. Y ahí ya tengo una secuencia de nada más que cierra el bit hacia adentro. Lo vamos a compilar y lo vamos a probar sin rutina de tiempo. Observamos aquí el puerto 2. Primer dato. 1.81. Ahí está. prenden los dos bits del extremo. Yo quiero que se vayan encendiendo conforme se vaya cerrando la secuencia. Hago una llamada. Voy a la llamada. Me regreso y mando el siguiente dato. Ahí está. Ya se encendieron los otros dos. Hago lo mismo. Y se van cerrando los los dos bits hasta que llegan ahí terminando ahí, pues el programa ya no tiene nada va a continuar y va a volver a abrir y ahí tengo ya otra secuencia si, ¿Sí? mandando a controlar un dato del puerto cero aquí sigo mandando datos completos del puerto cero si yo le quito la las comas a esto paramos programa y quitamos los puntos y comas sea los comentarios y compilo para irlo a ver a Proteus obviamente en Proteus me hace falta más LED entonces vamos a quitar esta parte y vamos a, a montar una barra de LED para que sea más fácil vamos a electrónica y aquí está la barra de LED y vamos a montar una resistencia de paquete para que sea más fácil vamos a resistores resistores y buscamos una resistencia de paquete no sé si las conocen ese tipo de resistencias si las han visto ustedes físicamente no resistores de qué, profe de paquetes o empaquetados oh, yeah. se vienen varias resistencias en uno solo no, no las conocen no, eh, pregunta no. de acuerdo a eso uh -huh. el valor de todas las resistencias es la misma o va variando Así es, es la misma. Miren, Aquí les voy a mostrar un circuito para que lo vean. Ahí está. Esta es una resistencia de empaquetado, de paquete. Vean. Circuito internamente. Ah, sí. Así está, vean. Sí, ya las he visto. Es uno común y todas las demás tienen un valor de resistencia que en este caso irán conectados al puerto. Sí. Es la forma más fácil de poner resistencias eh, de pull -off. Sí. En estrella sería entonces aquí la tengo en el circuito y se la vamos a poner ahí está una barra de LED también la vamos a poner conectamos aquí conectamos aquí y obviamente esto debe ir con su tierra ¿no? ahí y la resistencia obviamente es su referencia que domina todas las resistencias es el voltaje porque es la misma de poner una resistencia de pull -up. bueno vamos a ver si está bien conectada a la barra Ahí está, estamos viendo que si hay desplazamiento no hay ningún problema. Perfecto, entonces quiere decir que así va nuestra barra. Conectamos todos los pines. Y cada uno de los pines de la resistencia también a su respectivo puerto, bit del puerto y ahí tengo ya conectada mi bar la tierra ya está Ejecutamos el programa. Y ahí vemos el desplazamiento que, que acabamos de hacer ahorita, poniéndole 81, 42, ¿sí? 24 y 18. Y dice, pero bueno, como que se ve muy lento el programa. Bueno, paramos aquí. Si no nos gusta esa velocidad de desplazamiento, cambiamos nuestra rutina. Quitamos esta. No me interesa esta porque está muy lenta. Le pusimos un segundo. Paramos programa y borramos. Nos vamos otra vez a las utilidades y calculadora especial. ¿Sabes qué? Vamos a ponerle más rápido. ¿Qué te parece? 150 milisegundos. Seleccionamos milisegundos. Le digo evalúame. Y él me produce la rutina. Y la pegamos. Nunca se les olvida el red porque si no no va a funcionar ahí está, ¿cuántos segundos? 150 milisegundos ya yeah. profe, ahí en el time ya no se le pone el, el no no, yo se lo puse aquí para que para que por ejemplo tuvieran este, ustedes este vieran que este, se está entrando a la rutina a veces ah, wow. la, la calculadora se lo va a poner al final para hacer ajustes de tiempo obviamente porque ustedes le están pidiendo cierto tiempo cuando no se requiere no se pone ok, ok entonces aquí nos vamos otra vez. Y vean ahora. Ahí está. Ahí tenemos una secuencia ya más rápido. Si quieren más rápido le cambiamos la secuencia. Si la quieren más lenta, más lenta. Sí. Ahora bien. Eso lo estamos haciendo aquí calculando nosotros el timer. El tiempo. Pero ¿qué sucede si lo quiero cambiar de manera externa? Es decir, con unos push button. Bueno, entonces yo tendría que poner aquí unas variables que estén afectando mi push button para que cuando yo cambie o un botón se seleccione una determinada, eh, una determinada frecuencia o un determinado tiempo y entonces elija ya la rutina respectiva. ¿no? Tendría que tener entonces tres rutinas diferentes o. Valor, alterar los valores, de los registros de manera que cuando yo tenga un uno oprimo una vez, el push button me dé un valor, cuando oprimo otra vez me dé otro cuando oprimo otra vez me dé otro y es manera de controlar, más adelante lo vamos a ver pero es la forma de estar cambiando ¿sí? los registros que tiene esta rutina para que nosotros podamos alterar la velocidad de desplazamiento que tiene SOLED. bien, vamos a quitarlo otra vez momentáneamente para poder cambiar nuestro programa ahí está, yo les digo aquí, yo les pongo el no operación, para que cuando entre la llamada, vean que está llamando aquí, ¿no? si no se la pongo, no se van a dar cuenta que entramos al time, sino a través del red vean, vamos a verlo yo ejecuto, en la llamada vean lo que va a suceder, se va a ir hasta el red, porque no hay nada en la rutina, entonces el red me lo regresa, ¿Sí lo ven ahí está y me lo regresa entra la llamada y se lo regresa entonces yo lo que quería ahí que visualizan es que si le pongo el no se está yendo a la rutina de tiempo. Si yo vuelvo a compilar y ejecuto ahora sí el programa para ahí para que vean que se fue a la rutina de tiempo no hace nada ahí sin embargo se va otra vez al red y me lo regresa. Por eso le puse el no en esta parte nada más para que ustedes vean que sí se está entrando a la rutina de tiempo. Ahora ¿Qué más quieren hacer? Bueno, ¿saben qué? Dices tú, sabe, yo quiero que se alteren todos los puertos. O que ver más, más este, secuencias en otros puertos. Bueno, entonces nosotros aquí podríamos cambiar nuestros datos. Yo aquí podría agregar a otro puerto. Vamos a agregar al, al puerto cero, Por ejemplo. Puerto cero Y vamos a cargarle una secuencia. Igual. Movimiento inmediato. Voy a encender todos los leds. Va. En ese tiempo, luego los voy a mandar a llamar la rutina. Y aquí cabe aclarar algo. Cuando el nibble o los cuatro bits más significativos tenga una letra, yo tendría que agregarle siempre un cero. Siempre que haya una letra en el nibble más significativo o en los 4 bits más significativos del dato que yo estoy manejando en el 80 no hay ninguna letra porque es un número pero si hay una letra que pudiera ser A, B, C, D, E o F entonces yo tendría que ponerle siempre un 0 para que no me diga que hay un error si ¿sí? si yo no le pongo el 0 vean lo que pasa, me lo cambia de color ¿sí? me está indicando que está mal eso entonces yo le pongo el 0 y ahí me corrige. Y ya me pone el, el color de todos los datos que yo estoy manejando. Abajo puedo hacer que ese mismo puerto. Mop. t 0, 0. Para que vean, porque si no van a ver más que enciende sí y apaga. Vamos a encender la parte, eh, la parte más significativa, o sea los 4 bits. Primero en cero y luego todos en unos. Luego le voy a cambiar el dato. Ahora primero voy a hacer que prendan los cuatro más significativos. Obviamente le tengo que poner un 0 porque es una letra. Y luego la parte baja que se haga cero. Ahí está. Vuelvo a repetir la misma secuencia que puse aquí al inicio. Se la voy a poner aquí abajo. Y la que puse aquí la vamos a poner acá abajo. Y ahí ya estamos alterando dos puertos al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo porque aquí nos damos cuenta que se está ejecutando primero el puerto 2 y luego el puerto 0. Vamos a compilar esto y probamos el programa. Ahora necesitamos visualizar puerto 2 y puerto 0 acá. Puerto 0 y puerto 2. Entonces el primero. Cargamos un 81, así ya vimos que lo hacía. Ahí está. El siguiente. Vean, ya me está mandando un 0F, que es lo que mandé. Y me está mandando entonces a aprender 4 bits menos significativos. O el nivel menos significativo y el nivel más significativo lo mantiene en 0. Ejecuto la llama de tiempo, regreso. Y ahora pongo un 42 al puerto 2. Y vean que va a cambiar ahora a un 0F el puerto 0. Ahí está. Ahora prendió los más significativos y me apagó los menos significativos. Vuelvo en la siguiente. mando un 42 al puerto, un 24 al puerto 2. Y voy a mandar un 0F. Ahí está. Al puerto 0. Y entonces ya vemos que me están mandando a dos puertos. Aquí me doy cuenta que está mandando primero un puerto y luego otro puerto. Si lo veo un Proteus o físicamente, no voy a visualizar a cuál de los dos puertos está mandando por la velocidad que maneja el microcontrolador. Bueno, aquí me, hace, me haría falta conectar otro circuito para poder este, ver ese encendido. ¿no? Entonces, vamos a conectar otra barra de LED. Vamos a mover esta, Póngalo por acá, tenemos esta, la resistencia de paquete. Ya ustedes lo harán más bonito, ahorita aquí por si no el tiempo nos gana. Bueno, aquí tenemos esto. Incluso lo podríamos ver nada más en los puros pines del microcontrolador... ...con los colorcitos esos rojos y azules. ¿no? Bien. Y ahí está. Entonces aquí nos damos... Cuenta que no sabemos cuál de los dos está haciendo primero. Simultáneamente él está mandándome datos tanto al puerto 0 como al puerto 2. Sí. Igual puedo hacerlo para el puerto 1 y para el puerto 3. Mandar a los cuatro puertos datos y pareciera que estaría haciendo secuencias diferentes de manera simultánea. Pero a través del programa nos damos cuenta nosotros que eso no es cierto porque aquí vamos, llevamos una secuencia... Y vamos viendo quiénes son los que van encendiendo y apagándose primero. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Se supone que empiezan a aprender a encender los LED en un solo, ¿no? Pero en la visualización del Proteus se ve que prenden. Todos a la el, vez. Sí, pero las del puerto 2 empiezan de los extremos hacia el centro y la del puerto 0 se ve un barrido de varias barritas. No, no sé si es por el programa no, o... Casi lo mandamos nosotros. Yo mandé que vendieran los 4 bits más significativos y luego los 4 bits menos significativos. O sea, de 4 en ah, 4 estoy mandando. Ok. Eso lo vemos aquí en la simulación. Por eso cuando calculamos esto, aquí se ve. Están prendidos 4 y están apagados 4. En el siguiente dato, si pongo un 0F, pues se prende al revés. Se prenden estos cuatro y se apagan estos cuatro. Entonces esa es la secuencia que yo le puse ahí al programa. Le podemos cambiar ¿sí? de manera diferente. Ahora, otro tipo de instrucción que yo tengo en este caso para poder mandar encender los bits sin afectar a todo el puerto. Puede ser a través de la instrucción SETB y yo tendría que indicarle qué bit quiero activar. Ahorita tengo puerto 0 y puerto 2. Vamos a mandar al puerto 1 un mensaje. Un bit. Le voy a decir que encienda el bit 0 nada más. Y luego que lo apague. Vamos a ponerle también una llamada de tiempo para que se visualice. Y le voy a apagar a través de la instrucción. Clear. P1.0. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? mandar a encender el bit 0 nada más un solo bit del puerto 1 y aquí nada más apagar al bit del puerto 0 del puerto 1 pero el bit 0 es decir si nos vamos aquí al puerto yo voy a mandar a apagar este y mandarlo a encender ese bit nada más los demás no se van a alterar solamente voy a alterar a ese solo bit pues si lo compilamos Vean lo que va a pasar. Yo corro el programa. Bueno, la, esa primera parte ya, ya vimos qué es lo que hace. Ahorita que lleguemos al set. Aquí. Vean, le estoy mandando que me mande a encender el bit 0 del puerto, del puerto 1. El puerto 1 es este, ¿no? Perdón, es este, no 3. ya está encendido el bit. Ahí no voy a ver que haga nada porque le estoy mandando a poner un 1. Entonces, si lo corro pues no pasó nada, ya estaba encendido. Hago la lima de tiempo. Cuando le digo un clear 0, en ese momento, vean, nada más me está afectando ese bit. Los demás los mantiene igual. Esta instrucción es muy diferente al MUT. El MUT está alterando a todos los bits porque está cargando 8 bits en el puerto. Y el set B solamente está cargando al bit que yo le estoy indicando que quiero que haga. Vamos a parar y vamos a agregar otro puerto. Aquí mismo. Una vez que haga eso, voy a ponerle aquí, mismo que me ponga un set B, el bit 7, el más significativo del puerto 1, el extremo contrario, y luego también que lo apague. Aquí lo estoy invirtiendo, estoy poniendo que apague primero uno y el otro, no nos vamos a dar cuenta. Se ejecuta primero, ahí está. Si yo compilo, corremos otra vez, no hasta ese punto, y aquí prendo el bit 0, está prendido, no me doy cuenta. Luego prendo el bit 7, tampoco me doy cuenta porque todo el puerto es unos, pero cuando los apague ahí, vean, apaga el 0. Él paga el bit 7 y me va a pagar el bit 0. Ahí está, ya apagó los dos bits. ¿Sí lo ven? Sí. sí Solamente sí, sí, se, se, está, se están alterando los dos bits que le dije yo que se apagaran o se enciendan. En la otra vuelta se van a encender. Bueno, vamos a verlo en Proteus. Voy a quitar. La rutina le voy a quitar las comas. Los puntos y comas. Sin comentarios. Compilamos. Y nos vamos a protegerlos. Obviamente aquí no tengo nada conectado ahorita. Pero vamos a ver cómo enciende el bit. Que queremos. ¿no? Vean aquí. El puerto 1. Sí, se ven. ¿Lo ven? Color... Color... Sí. Ya si le ponemos una resistencia. Pues obviamente ya se van a ver así como acá. No como este lado. Ahí está. Entonces ya vemos que prende y apaga nada más los bits. ...que yo le dije... ...igual puedo mandar a aprender los vídeos del puerto 3... ...si yo quisiera también de manera simultánea... ...pareciera que va a ser eso... ...entonces... ...eso lo haría aquí mismo en el programa, ¿no? ...comentarlo... ...y aquí mismo yo puedo poner... ...sabes qué, quiero también que me mandes a encender... Nada más porque no quiero que me afectes otra cosa. Al puerto 3. Pero nada más quiero que me afectes, no sé, el bit eh, 4. También vamos a mandarle el set B del bit 3. Del puerto 3, el bit. Este, mandamos un 4. Vamos a mandar un 1 y acá arriba le vamos a mandar el 4. Ahí está. Entonces ya estoy alterando ahí dos bits. Quiero que me mande 1 o el 4. Entonces ya depende de cuál queramos. O el 5. Vamos a para que estén juntos ahí los dos bits. Y acá abajo apágalos. Ahí está compilamos otra vez si lo checamos aquí en el simulador vamos a llevarlo hasta allí ahí está empieza a apagar los LED obviamente a encenderlos no se ven porque el puerto todos los puertos están encendidos pero al momento en que ya los apaga ahí vamos a visualizar que ahora sí me los va apagando ¿sí? de acuerdo a lo que yo le dije ah perdón pero aquí no puse el 3 ustedes no me dicen nada ya ven no lo estoy dejando. A ver si están atentos. Aquí le puse el puerto 1. Es el puerto 3. Ahí está. No se va a visualizar porque los puertos... Tanto el 1 como el 3 están encendidos. Pero cuando ya los mande yo a apagar... Ahí sí voy a ver que en el puerto 1 se empiezan a apagar los LED que le dije. Y en el puerto 3 también se apagan los LED que yo les dije. Ahí está. Y ya sí, vuelve a ver. ¿Sí? Entonces ya te veo a todos. Ahora, una de las cosas que hay que hacer cuando manejamos un microcontrolador posiblemente sea inicializar primero todo mi programa. Es decir, todos mis puertos. Entonces yo me voy antes que la etiqueta. ¿Sabes qué? Quiero que me inicialices el puerto 0. Y entonces le voy a cargar el valor de cero. Para que inicialice en ceros. Luego también al puerto 1. Eso sería para que no se mantenga encendido. Exacto. Eso, eso, eso, eso se hace por si tú tienes conectado alguna carga. O algo que no quieres que se vea afectado. Cuando inicializas o reseteas al microcontrolador. Se te vaya a encender. O vaya a hacer algo que tú no quieres. Entonces mejor deshabilito todos los puertos, sí, y le digo que me cargue un valor de cero y entonces todo me lo tiene apagado. Siempre y cuando va a depender de lo que tú quieras en el programa, ¿no? A lo mejor tú quieres que todos estén encendidos de arranque, ah, bueno, entonces lo dejo con, con puros unos. No le no le pongo nada porque por default el microcontrolador le pone puros unos. Está. Vean que lo pongo en ceros en decimal sin la H y ceros hexadecimal con la H. Ahí están los tres puertos inicializados. Entonces compilamos. Y cuando empezamos cuando empiece el programa por primera vez, como es muy rápido, aquí está en unos Pero como es muy rápido, no lo vamos a ver. Entonces inmediatamente vean lo que hace. Ceros, ahí está. Y ahora sí voy a ver que le voy poniendo los datos, sobre todo en el set B que no se veía antes. Ahora sí se va a ver, vean ahí. Estaban en ceros y ahora sí me lo va a poner en unos ve ¿eh? Ahí están hacer la llamada y ahora sí se ve que va que se ve que los va a apagar si lo vemos esto en físico ahí en el Proteus se van a dar cuenta que ese de esos ceros que pusimos ni ni siquiera se van a dar cuenta en qué momento lo hace aquí porque va a arrancar el micro y inmediatamente lo que hace es empezar su secuencia ven ni siquiera se ve y aquí vemos por ejemplo que prenden mis dos puertos mis dos bits y aquí pende mis otros dos bits. Y ya tengo trabajando los cuatro puertos de manera simultánea. Entonces, ustedes le pueden agregar la secuencia que quieran al microcontrolador. En sus cuatro puertos para hacer el efecto que ustedes quisieran visualizar en el caso del LED. ¿no? Ya si quieren mandar a encender alguna carga, lámparas, motores, bombas, etc. Bueno, ustedes van a indicar cuál bit, en, dónde, en qué bit está conectada la bomba. Obviamente a través de una etapa de, de potencia. Para mandarla encender o apagar. Ya sea con un autoocuplador, ya sea con un transistor. De man la manera de potencia que ustedes quieran conectar la carga. Que quieran utilizar. Ahora, esto ahí ya se queda definitivo. Y el programa se queda por siempre así. ¿no? Pero, ¿qué sucede si yo quiero decirle, ¿Sabes qué? Quiero que una secuencia me la repitas aquí en el puerto 0 10 veces, pu veces. Y en el puerto 2 luego me la hagas también 10 veces. Y en el puerto 3 otras 10 veces. Bueno, para eso tendríamos nosotros que cambiar. La rutina y sobre todo la instrucción. Por ejemplo aquí. Entonces, vamos a quitar la rutina de tiempo. No se nos olvida. Y vamos a hacer que haga una cosa 10 veces y otra cosa 10 veces. Entonces aquí ya me está haciendo una cosa. El programa. Ahora vamos a suponer que yo quiero. Una vez que termines de hacer eso. Quiero que me hagas otra cosa diferente. Dice Move. Lo primero que voy a hacer es utilizar un registro que no esté utilizado en mi temporización. Porque si no se me va a alterar. Pues uno de los registros aquí podría ser el 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ocupar el más significativo. Que sería el 7. Y le voy a cargar un valor de 10 veces. 10 veces, lo pongo en decimal porque lo va a convertir a hexadecimal, aquí quiero 10 veces, bueno, ¿qué quiero que hagas 10 veces? para empezar también esta quiero que me la hagas 10 veces nada más 10 veces y voy a usar el mismo registro 10 veces, ¿cómo le digo? ¿quién le va a decir que ya cumplió las 10 veces? bueno, vamos a usar una nueva instrucción que es decrementa y salta si no es cero si no es cero, ¿quién? El registro que estoy usando para ponerle el conteo. En este caso sería el registro 7. que en el pudo registro arriba el registro 0. es un error. Aquí es un 7. Okay. Entonces acá abajo le voy a poner el R7. ¿Y qué quiero que haga? Dice, decrementa. Va a decrementarme el registro 7. Y salta haciendo a cero. O sea que si este R7 no es cero, quiero que vaya a algún lugar. ¿A dónde quiero que vaya? O pues sea que repite el programa, ¿no? Entonces aquí le digo vete inicio, que es donde está la etiqueta ahorita. ¿Sí? Ahora aquí hay una situación. Aquí el programa inicia por primera vez. Entonces mi programa general debería arrancar aquí. ¿Sí? yo puedo poner aquí otra etiqueta start. Los puntos, porque este jump tendrá que saltar a ese programa. Cuando termine de hacer todo lo que yo le dije que hiciera. Para que vuelva a reiniciar todo. Entonces este inicio va a reiniciarme nada más. Esta secuencia en los cuatro puertos que acabo de ver. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Decrementa. R0, R7. Como todavía no es cero, él va a saltar el etiquete inicio y vuelve a hacer todo esto. Me decrementa, no cumple, vuelve a hacer todo esto. Así va a estar haciendo esta rutina. 10 veces hasta que se decremente esto en cero y entonces va a venir a hacer acá abajo lo que yo le ponga. Y acá abajo digo bueno, le voy a poner otra rutina. ¿Qué te parece si ahora le ponemos al puerto puerto 3 que no hemos visto en acción le mandes un dato. Vamos a hacer algo muy sencillo para no batallar tanto y le vamos a poner que ponga este un C un, un C H ¿no? o sea que ponga dos eh, y luego dos más significativos CC, vamos a ponerle que ponga CC, o sea, una C en ambos niveles de arranque, y luego vamos a hacer una llamada a Time también con el mismo tiempo, y vamos a poner que ahora en lugar de ponerme una C le ponga un 3 3, 3 3H Cal time y también que eso me lo haga 10 veces entonces aquí yo tengo que poner otra vez un djnz r7 que es el registro que estoy usando para mi conteo y una vez, si no se cumple la condición, quiero que la haga 10 veces, entonces le pongo otra etiqueta. A lo mejor le pongo inicio o ini. Ustedes ya depende cómo le quieran poner. Si van a ser muchas, pues le puedo poner otra etiqueta diferente y luego que lo regrese acá. ¿Qué le digo que lo ponga aquí abajo. Si lo hago que regrese aquí, me va a volver a cargar el registro 7 con 10. Y aquí lo va a decrementar una vez y lo va a volver 9. Si regresa otra vez acá, lo pone a 10 y lo vuelve a 9. Quiere decir que nunca saldría de la rutina porque nunca de terminaría de decrementar. Entonces lo mando aquí abajo para que así este quede libre y se esté decrementando libremente y yo pueda salir de la rutina. Entonces aquí terminando la rutina, ¿qué quiero que haga? Bueno, vamos a ponerle que se regrese a inicio. O sea, otra vez vuelve a empezar el programa completo. Vamos a compilarlo. Vamos a probarlo. Ya dijimos lo primero hace cero. Entra la rutina y vean. Se va a quedar aquí. Y vamos a ver cuando entra el decremento. Aquí está. Vean. ¿Cuánto vale R7 aquí? Aquí lo estamos viendo. Vale 0A. O sea, en decimal valdría 10. Ahí me lo está indicando. Que es el valor que yo puse. Cuando se ejecute la instrucción, en ese momento vean cuánto vale. Ya está. Vale 9. ¿Sí? Y saltó. A inicio porque todavía vale 9. Y vean, aquí hay un error porque dejamos el 7 dentro de la etiqueta. ¿Qué va a pasar? Lo que había dicho. El 10 lo vuelve a cargar a R7. Y vean, me vuelve a hacer otra vez A. Y si le vuelvo a dar otra vez aquí, lo va a volver a decrementar. Pero a 9. Ahí está. Y otra vez lo vuelvo a cargar. Entonces nunca va a salir. Hay un error. Entonces nos vamos acá abajo. Es un error lógico, ¿eh? no de programa. Inicio. Y quitamos este de acá. Corremos otra vez. Y ahora sí, carga el 10, se va para acá. Cuando haga el decremento, lo va a hacer en 9. Ahí está. Se regresa, volvemos a ejecutar. En la siguiente vuelta, como vale 9 y va a volver a decrementar, ahora va a valer, está 8. Y ahí vamos viendo que lo va decrementando. Cuando valga 0, ahí va a terminar. Para no hacerlo por paso, vamos a dejarle el último incremento ahí. Como si ya estuviera en 1. Seguimos corriendo el programa. Cuando llegue al decremento ese, vean lo que va a pasar. Ahí. Dice, ya vale 1, eh. Pues ya vale 0 y miren, ya se salió de la rutina principal y viene a la siguiente. Vuelve a cargar el contador con 7 con y entonces se vuelve a quedar aquí. Ahora otra vez enclavado hasta decrementándome el valor de registro 7. Ven, ahí está el 7. Va decrementándolo hasta que se salga. Ahí está contando 10 veces y vean lo que va sucediendo en el puerto. En el puerto vamos viendo que está cambiando nada más el puerto 3 porque fue el mensaje que yo le dije que se quedara ahí 10 veces. Ahí está. Termina. Su decremento es el último. Y dice beta start. Y ahí en ese momento vuelve a empezar todo el programa. Si nos lo llevamos a. A Proteus. Vamos a quitarle esto. Compilamos. Y vemos lo que va a pasar acá. Vean. Ya cambió la rutina, ya ven. Ya está en el puerto 3 nada más. 10 veces termina y vuelve a empezar la otra vez. 10 veces se queda ahí y luego vuelve al puerto 3 otra vez. Hoy está ejecutando los tres puertos, los cuatro puertos y luego se queda en el puerto 3 solito. Así, ahí está, 10 veces. Y vuelve en el otro. Entonces, con eso nosotros estamos controlando cuántas veces quiero que haga algo el microcontrolador en un determinado puerto, o en un determinado bit, o en lo que ustedes quieran controlar. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Eso que acaba de hacer ahorita, se puede determinar a un solo puerto. No sé si han visto, eh, supongamos que algún tipo de serie que viene determinado. Sí. Que tanto tiempo hace un tipo de eh, encendido, ya luego cambia? Así es, así es. Tú, Eso o sea... Básicamente el programador es el que hace lo que tú quieras, este, nada más esta es la forma para poder determinar cuántas veces quieres que se ejecute algo en alguno de los puertos, puede ser con los tres puertos simultáneos, puede ser con un solo puerto, dices yo hago primero uno, luego otro, luego otro y luego otro, y quiero que lo haga tantas veces cada uno de ellos, ¿no? porque tú eres el que estás programando y tú eres el que controlas qué quieres que haga cada puerto, o sea, ahí sí no hay ningún problema, ¿no? Por decirlo así, eh, esa barra de LED que tiene ahí, ¿se podría conectar a los mismos puertos? Ah, claro. Yo no lo conecto ya por tiempo, ¿no? Pero, obvio, tendría, físicamente había que conectar puros LED a los cuatro puertos con su resistencia, ya sea de paquete o las resistencias normales, y lo que veríamos es el encendido de los, de los LED, en base a la secuencia que se haya programado y en base a cuántas veces lo, lo hayas tú puesto que se haga, ¿no? Oh, okay. Eso es por si quieres tener algo más vistoso, que digo primero un puerto, luego otro, luego otro, o incluso puedes tener los cuatro puertos haciendo una secuencia 10 veces, termina y puedo poner a los mismos cuatro puertos haciendo otra secuencia 10 veces y a esos mismos cuatro puertos le hago otra secuencia 10 veces y así sucesivamente. O sea, ¿puedo trabajar con un solo puerto o puedo trabajar con los cuatro puertos de manera que se repitan ellos las veces que yo le programe? Y si no quisiera hacerlo así, bueno, puedo dejar ya una rutina fija para los cuatro puertos y ahí que se quede de manera indefinida hasta que yo lo apague o lo reseté? Sí, Eso sería la, la otra. Bueno, los demás no si tengan dudas. Ah, pues no. Solo que... Copié el código y hace todo lo que está haciendo ahí, con los puertos, el puerto 3, pero después de un ratito se queda encendido el puerto 3 nada más. Ah, porque a lo se le olvidó el red o algo, eso también suele, suele suceder. Aquí. En las rutinas. Si no le puso el red, se puede, se puede perder el programa. Sí. Es decir, aquí abajo, mira, el YOM. Si yo le quito ese YOM, el programa se puede perder. Vamos a quitarlo aquí. Eso también es muy típico, que a veces se les olvida. Esta es una, una vertiente que yo le... Voy a poner el coma. Yo ejecuto el programa, no va a marcar error, porque pues, todo está bien, pero se me olvidó esa instrucción. Si yo ejecuto toda la rutina. Bueno, vamos a, a, a hacer lo que sea más rápido aquí para que se vaya inmediatamente la primera vuelta. Ahí termina, se va la otra carga. Vamos a hacer que forzarlo también a que termine ese contador. Ponemos uno ahí. Ahí va a terminar. Ahí. Fíjense, el programa ejecuta lo que está abajo. Si yo no le pongo a dónde quiero que salte el programa, él va a continuar con todo lo que esté. Abajo. Entonces yo le doy y él se va a la llamada. ¿Y quién llamó a este programa? Nadie, sino que por lógica el programa ejecuta todas las instrucciones que estén por debajo de la condición. Si no se cumple. Oh, ya es lineal, ¿no? Así es. Entonces ahí el programa, fíjate, dice no, entró a la rutina, la ejecutó, nadie lo mandó, él entró porque así está colocado el programa. Yo no le dije que, que entrara. Y mira, se le regresa otra vez a inicio y me borra todo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con los altos, a dónde van a ir, a dónde quiero que vayan los altos, a dónde está mi John para poder controlar yo mi programa. Si no, el programa se pierde. Ahí ya se perdió el programa. Y ahí lo están mandando a un reset porque nadie lo mandó a llamar. Es una llamada que entró porque es una secuencia que está debajo de una instrucción que si no se cumple la condición, la va a ejecutar. A menos que... A través de este ion, yo lo derive a otro lado. Entonces también hay que checar los registros. Si yo uso un registro que está aquí, de R0, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a quitar esto. Voy a quitar las comas. Punticomas. Ok, la canción. Eh. Sin comentarios. Ahí está. Y voy a poner el registro R0. Que ya se está ocupando. R0. También suele suceder que a uno se le olvida ese registro. Y usas un registro que está ocupando la temporización. Vean lo que pasa. Yo ejecuto. Dice el 10. Perfecto. No hay bronca. El 10 se ocupó. Aquí está. Me puso la A aquí en el 10. Todo va bien. Pero en la llamada dice llamo. A la llamada. Y dice. Aquí el 2 le cargo un valor. Al R1 le cargo un valor. Y miren. En el R 0. Yo tenía una un 0A. que es lo que va a hacer el programa? Ya me lo alteró. Ya me borró mi 0A. Y no hay forma de que yo lo recupere. A menos que lo respaldara. Pero si no. Ya se puso un 92. ¿Y qué va a pasar con esa rutina? Pues simplemente que cuando se decremente. Ese 0. Aquí lo vemos. Va a valer 0. Ya no va a valer. Mi A que venía valiendo. Y entonces ese 0 va a regresar. Cuando regrese de la llamada. De donde lo llamó el programa. Que es la primera llamada. Regresa aquí con un valor de 0 alterado. Y cuando entra a la llamada me altera el 0. Cuando entra a la llamada me altera el 0. Y cuando entra aquí a preguntar por el valor de R0. Que aquí hubiera sido R0. No R7 sino R0. ¿Qué va a suceder? Que R0 vale 0. Y como vale 0. Pues va a hacer un decremento y lo va a sacar. Y lo voy a mandar a otro lado. ¿sí? Entonces, por eso es que yo no puedo ocupar este, los mismos registros que maneje la temporización. Si no, la rutina nunca va a salir. Se va a quedar enclavada. ¿sí? En ese mismo punto, hasta que yo no corrija los problemas de los registros. Entonces, hay que irse dando cuenta qué registros están ocupando en la rutina de tiempo. Y qué registros están ocupando ustedes en su programa. Sí, bueno. el problema que tenía era que el jump, el salto, lo tenía aún como inicio. Ajá, sí. Y era sí, start. Así es, es que suele suceder. Es, lo que son las etiquetas, lo que son los, los olvidados de las instrucciones después de las condicionantes, que son estas, te pueden causar ese tipo de problemas. Pero por eso, analizando tu lógica aquí en el programa del MCU, se puede dar uno cuenta de ese tipo de situaciones. Y esa es la idea, ¿no? Que primero corras el programa aquí, evalúes, ya te funcionó. Ahora sí, lo compilamos y nos vamos a Proteus, que es lo mismo que haríamos si nos lleváramos físicamente a un integrado, ya en su protoboard. Yo terminé, ya lo probé, lo probé en Proteus, me funcionó, ahora sí lo grabo a mi microcontrolador físicamente y lo armo en mi proto. Y casi es un hecho que te va a funcionar. O sea, si el programa ya funciona aquí, tienes el 90% de seguridad que eh, ya en forma física te va a funcionar. El otro 10% se lo dejamos a los problemas de su proto, a los problemas del cable, mal conexión, etc. No ya sería hardware. Pero ya cuando te funciona el programa, es un hecho que te va a funcionar físicamente. Bien, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí? Jóvenes, todos, ¿se entendió? Es la forma en que vamos a estar trabajando en ensamblador ahorita. Luego ya cambiaríamos a la versión DC. Y sería algo muy similar. Sí, donde vemos todos los registros que va pasando, pero desde el punto de vista, sí. Bien, el examen del tema número uno lo vamos a tener el día lunes. Es un examen muy sencillo. ¿Sí? El día lunes tendríamos el examen este, y la actividad que les acabo de mandar es la última actividad del tema número uno. Ya con eso tengo para evaluarlos junto con lo que, el resultado que obtengan en el examen. Profe, pues, dígame. Es eh, que quería ver el código completo otra vez. ¿El código, pues ahí está? Sí, el que tiene aquí. Para, poderle, para poderlo anotar, porque... Ahí está. Bueno, okay. le falta allá abajo, pero... Eh, me, decir, le falta allá abajo sí, todavía. Sí. Es que le tomé la parte de arriba. ¿Pero para qué toman fotos si puede capturarlo? Ah, pero es que ahorita con lo de la foto de mi celular, ahorita mismo, pues lo estoy copiando. Y si lo capturo, tengo que volver a abrir la imagen y tal. Si, okay. si tienen Windows, Windows 10 con el Shift y la tecla de ventanita sí, y sí. la S... Capturan la ventana. Sí, pero ah, sí. el detalle es no, que el se el ve un poquito pixelado. La... Ah. Ajá. Ah, ok, ok. Ah, ¿Sí si les... ¿Cómo se ven las letras chiquitas? Así sí. se sí, van a ver. Puedo copiarlo y lo lo pegarlo en, uno, el chat, no, profe. en el chat, profesor. Sí, porque ahí, por ejemplo, es como si capturara yo así, miren, ahí está. Sí, de hecho, así, así lo hacemos, solo que les comento, se ve un poco pixelado, entonces algunas letras o ah, okay, no, okay. Se, no se logran distinguir muy bien. Bueno, puedo hacer las letras más grandes, pero pues no me dicen nada. Por eso pregunto. Ah, profe, también puede copiar todo el, todo el código y pegarlo en el chat de ti. No, pues se te va a hacer un desastre por el acomodamiento de las etiquetas. No es, ese sería el detalle, ¿no? Ahora, esta rutina pues es diferente, pueden hacer las que ustedes quieran en un dado momento, ¿no? Yo aquí estoy poniendo unas así al ton sin, sin ton ni son, pero estas se podrían organizar de una forma que tuviera una lógica más, más creativa, ¿no? Eso va a ser una práctica que van a hacer ustedes para ver qué tanta creatividad tienen en el desarrollo de alguna función de este tipo. Bien. Pues si no hay más dudas o preguntas, aquí la dejaríamos y nos vemos el día lunes, que sería nada más el okay. puro examen. Y ya okay. les vuelvo a repetir, el examen es algo muy general, muy sencillo. Si le dan una leída a lo que, acá, lo que vimos o entendieron, no van a tener ningún problema. Va a estar muy fácil. Ok. Bien, entonces que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Igualmente ingeniero. Saludos. Saludos. Hasta luego, doctor.